Muy buenas dos, chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a ver el origen de todas las skins de la temporada número 6 Las del pase de batalla, ya algunas que tengo ya compradas Y también cómo se relacionan estas mismas skins con la historia de Fortnite Algo antes de que acabe la temporada número 7 Y que relacione las skins que tenemos de la temporada número 6 Así que chicos, vamos a ello No sin antes recordar que en la tienda de objetos, podéis poner mi código Digo, de apoyo a un creador, que es By6YT, que lo tenéis, ya sabéis Arriba a la derecha, en todos los vídeos Ya sabéis, código, by 6 En la tienda, para apoyarme En cualquier compra que hagáis, que yo os lo Agradeceré muchísimo, idea es que No sé cuántas skins son, creo que son 10 skins o así, pues Básicamente, eh, decir eh, Rápidamente su historia, cómo se ha Relacionado con la historia de Fortnite y el origen Y después, pues, meterme En partida y sacarme algún que otro Momento gracioso, para que lo tengáis también relacionado con su historia yo creo que puede quedar algo chulo y vamos a comenzar ya con la primera skin que yo creo que vamos a comenzar con la llama de DJ o con la skin de calamidad Vale chicos la skin de Yama DJ ha sido una skin como que no nos daba mucho pie dentro de la historia de Fortnite De hecho el origen simplemente yo creo que nos remontaríamos a los primeros días de la temporada número 6 Con todos los spoilers que esta Llama DJ era uno de los spoilers que nos daba Fortnite para introducirnos un poquito a la temporada número 6 Y es que es básicamente eso y luego que en una de las pantallas de carga finales de toda la historia de Fortnite Simplemente aparece pinchando en una discoteca en la que están todas las skins y todos los personajes personajes de Fortnite. Pues básicamente esta skin de Certero se encontraron referencias de ella justamente en Industrias Inodoras porque es que de hecho hay un paracaídas que es que concuerda con los símbolos que tiene Certero en sus hombros y luego en las pantallas de carga, por ejemplo en la pantalla de la semana 8 que se llama En la Diana, pues podríamos ver justamente este paracaídas del que os estoy hablando y también a Certero como analizando en el mapa podríamos decir que es como una especie de superhéroe, más adelante vemos que justamente después de esto se destruía el cubo y demás, aparecía certero y luego después pues aparece esta pantalla de carga como si estuviera certero comprobando que el cubo ya ha sido destruido y que ya se ha formado esa normalidad en Fortnite, por eso todo lo de las rosas y demás, certero pudo ser que eh, fuese el salvador por así decirlo, de esta temporada número 6 me da a mí que vamos a tener que reventarle la cabeza a este chaval ¡Hala! ¡Hala! pero no me ha reventado la cabeza a ¿eh? él y nos tiramos otra Uy. Uh. Dios, Dios, eso ha quedado tochísimo. Seguro que se queda tochísimo en el vídeo. Pasamos ahora con, en mi opinión, una de las peores skins de la temporada 6. Y es que, eh, si os digo la verdad, es que creo que no me he puesto ni una vez. Fijaros en esto, es que es que no me lo voy a poner eh, jamás, y es que ni siquiera la voy a probar. <risa> Continuamos ahora con una skin que yo creo que me habéis visto bastante con ella por el canal Es la bombardera oscura y aquí la tenemos chicos Yo diría que es una skin que yo me seguiría poniendo incluso en la temporada número 7 Porque yo considero que es una skin exclusiva que no veo por todas las partidas Entonces lo que se relaciona con la historia Cubo tiene los mismos símbolos del cubo y todo esto pues recuerda muchísimo al cubo Ahora pasaríamos con un dúo, solo os voy a poder hablar de Crepúsculo Porque es la skin obviamente que tengo Santero pues... Santeiro he dicho <risa> La skin de Santuario pues no me la compré pero sí que hicimos secretos sobre ella en el canal, que si no la habéis visto, arriba a la derecha os está apareciendo. Se relaciona con la historia porque la skin de Fábula, la skin de caperucita roja que más adelante en este vídeo hablaremos, pues iba buscando venganza por algo que le había pasado a su amigo. Una skin que básicamente es la skin de la llama, del tío subido en la llama, que mm, prefiero no comentarla sinceramente. Entonces pues se relaciona con eso porque peleaba con esta skin de Fábula y también pues peleaba con la skin de calamidad Y con el disparo mortal Y aquí las tenéis pues básicamente Peleando entre ellos, esta skin de santuario Y la skin de crepúsculo El origen de estas skins Ya la habíamos comentado anteriormente Pero bueno, básicamente como son vampiros Tienen muchísimas referencias A las películas de crepúsculo De la saga crepúsculo Pistola azul, Revólver azul Bueno, bueno, bueno Es una mierda en realidad, no sé por qué digo eso ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué cojones! ¿Qué cojones, chaval? <risa> ¡Vamos! ¡Vámonos, chaval! ¿Qué cojones? <risa> ¿Qué cojones? <risa> Estoy flipando, ¿pero habéis visto cómo se la gueaba ese chaval? Ahora pasamos con un dúo también protagonista en la historia de Fortnite y yo diría que en este pase de temporada número 6 que sería la skin de Calamidad y la skin de Disparo Mortal. Hay una cosa que no he comentado en el canal sobre ambas skins y es que básicamente hay un trasfondo dentro de estas skins. El personaje de la vida real en el que Epic se basó para hacer esta skin de Calamidad se llama Calamity Jane o Juana Calamidad que básicamente aquí estoy leyendo en la Wikipedia que pone fue una defensiva. Era fronteriza y exploradora profesional Estadounidense Y se relacionaba a su vez con un chico Will Bill Hickok Aquí pone que este hombre hizo de todo en su vida O sea, eh, fue explorador, aventurero Jugador, pistolero Alguacil de los Estados Unidos y jugador Profesional de Fortnite, es que le queda Y es que básicamente en Fortnite Eso se traduce como que este Will Bill Hickok es la skin De Disparo Mortal, ya que también Se relaciona bastante el aspecto físico De este tío con el de la skin de Fortnite Y con la historia de Fortnite pues aparecen numerosas pantallas de carga Que si luchando con los vampiros Que si luego una vez explotado el cubo De calamidad pues destacar que Como ya sabréis pues al principio era la skin de granjera Porque es que como veis en la descripción pone de granjera a vengadora Y aparece también en esta imagen arando las tierras y ahora como últimas skins que vamos a comentar en este vídeo Tenemos a la skin de Fábula Y también a la skin de Lobuno Que en este cuento de Caperucita Roja Pues Caperucita Roja es Caperucita Roja Y también pues el Lobo Lobuno Es el Lobo dentro de este cuento Entonces básicamente la skin de Fábula sería eso Y luego dentro de la historia de Fortnite Se relaciona bastante porque Al ver que eh, se comieron los lobos a su amigo Que era la skin de Galopante Porque Galopante se adentró en un bosque Se aventuró y le pasó lo que le pasó Cita Roja va en busca de su amigo Se encuentra con los lobos Y básicamente se defiende de todos los lobunos que hay en el mapa Y luego también se encuentra con la skin de Crepúsculo Con la skin chica Vampira Y bueno, ahí sinceramente creo que ganó la skin de Vampira Porque es que realmente después no sale nada relacionado con esta skin Sino que ya sale la skin de Calamidad y la skin de Disparo Mortal Como si fueran estos defensores de estas skins ¡Bra! ¡Bra! Uh. <risas> ¡Hostia chaval! ¡Hostia chaval! Con una escopeta gris que la que me acabo de librar. Uh. Es que, es que no sé ahora mismo qué, qué, qué está pasando con las escopetas. Es que no lo sé. Venga, va, bro, que quiero tus match. Ahí está. Por ahí va. Uh. <risas> Yo pensaba que estaba más abajo, incluso. Pues no me estoy sacando la mejor partida con la peor skin de la temporada 6. Claro, y sí, con no, las no, demás, no. Es que, es que no me lo voy a poner. No me va el rato, no me va el rato, no os lo prometo. Ahora sí. Menos mal que este chaval no me ha visto. Toma, eso por meterte con quien no debe, bro. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer la conexión, no te puedo creer. Hola, hola, hola, bro. Vale, básicamente tenemos a los dos enfrente. Y estamos en final de partida con la peor skin. Y <ríe> yo diciendo, claro, si esto es una mierda, esto, no sé qué, la que peor skin. Vale, tengo yo toda la posi, ¿eh? Yo estoy yendo por debajo No, no, me ha pillado la altura No tengo materiales No, no, no Que no No <ríe> Que estoy a 5 de vida A 5 se está muriendo. Le he encerrado, le encerró y he ganado, le encerró y he ganado. Victoria a las 2 y 22 de la mañana con la peor skin de Fortnite.